vez quisiera que sintamos lo que lo que son las vibraciones de las palabras cuando las utilizamos y en el lugar o momento en el que las estamos utilizando estas palabras y yo quisiera preguntarles ¿Qué es primero? Las palabras que forman los pensamientos o los pensamientos crean las palabras. Y es muy importante esto, si lo reflexionamos, porque muchas veces nuestras palabras son como, como que se nos salen de manera natural así como automático. Y sentimos y creemos que las palabras crean nuestros propios pensamientos. Pero no. No es así. Lo que pasa es que con el tiempo, pues, hemos utilizado ese método también a veces hasta para justificar nuestras Acciones, nuestra actitud, nuestro comportamiento ante ciertas situaciones. Entonces, es muy importante saber que las palabras, y como dice el tema de hoy, tienen un impacto. Y más que impacto, es el cómo nosotros nos comunicamos. Porque las palabras son vibración. Es la forma que nosotros utilizamos, nosotros las almas, utilizamos para poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos, para poder expresar las ideas y comunicarlas. Entonces, devolviéndome a la pregunta que les hice, a las dos preguntas que les hice inicialmente, pues, yo me quedo con que los pensamientos son los que crean las palabras. Y de ahí por eso en nuestra escuela creemos firmemente que los pensamientos es, son la semilla con la que nosotros creamos, sentimos, eh, tenemos ideas e imaginación. Y de ahí pues por supuesto necesitamos expresarlo. ¿Y cómo lo expresa un alma en un cuerpo? Pues a través de esta maravillosa posibilidad de, de tener un lenguaje, de poderlo utilizar y la forma en la que lo utilizamos, es decir, la forma en que nos comunicamos, pues es, es así el poder o el impacto que tienen nuestras palabras y quién es el que decide qué hablar, qué decir. Fíjense que hoy <ríe> fue un día interesante. Yo siempre lo pienso así, cuando es un día que, que tal vez tiene muchas pruebas, pues lo pienso así, es un día interesante interesante para probarme a mí misma, para sentir, para observarme y también para escucharme lo que yo misma me estoy diciendo y a partir de lo que yo me diga podría impactar en otros cuando tenga el uso de la palabra en un momento dado entonces hoy iba eh, venía de mi trabajo Iba en el bus y recibí una noticia muy interesante. <risa> me pregunta mi hija, mamá, ¿usted lavó la ropa de mi abuelito? Es que resulta que la ropa, usted sabe que no se debe tender en el patio porque está el perro. Eso me mandó un mensaje, porque las palabras, pues también a veces se expresan verbal, escrito y, y también... Eh, por, por este tipo de, de chat, ¿no? De mensajes. Y yo eh, pensé, uy, no, yo no fui, yo no lo hice. Pero mi papá lo cuida un señor y el señor muy amablemente, y su intención fue positiva, le metió la ropa en la lavadora y se la atendió en el patio. Pues antes de juzgar, pregunté. Le pregunté a la persona que lo cuida y la persona me dijo que sí que él lo había hecho <ríe> y, y entonces mi mente a través de los pensamientos eh, conversaba conmigo misma y decía uy seguramente toda la mordió seguramente toda la ensució Irene ahora qué vas a hacer ay pero cómo esta persona hizo esto y entonces empieza esa energía de las palabras a nivel interno a como decir a como a manejar mis sentimientos y sentirme un poco quizás frustrada y, y quizás imaginarme más cosas de lo que había pasado. Entonces ya estaba predisponiendo la situación, pero dije, Irene, hoy tienes una charla sobre el impacto de las palabras que vienen de tu pensamiento. Mira lo que estás, mira cómo te estás hablando, mira lo que estás pensando. Y esa fue otra conversación que tuve conmigo misma, ¿no? Porque hay muchas conversaciones. Si nos observamos hacia adentro, podemos sentir que, nos, que nosotros conversamos mucho con nosotros mismos. Pero esas conversaciones a veces pasan desapercibidas. Y es ahí donde quizás con nuestras palabras eh, hacemos sentir eh, confusión o hacemos sentir mal a una persona o la hacemos sentir bien. Pero... Con esto yo quiero decirles que, bueno, al final, con esta última de mis conversaciones internas, pude lograr cambiar ese diálogo entre mí misma y poderle escribir a esta otra persona, al señor que cuida a mi papá, y decirle, no se preocupe, es que, y le expliqué la situación con el perrito, pero no se preocupe, yo sé y entiendo que usted lo hizo porque eh, pensó en ayudar, en colaborar. Y bueno, el Señor se puso un poco incómodo, pero, pero por dicha, eh, de mis palabras salió algo amable. De mis palabras siento que salió que, eso, no se preocupe, todo está bien. Porque para todo hay una solución. Y, y se acabó hasta ahí. Y todo siguió bien. Eh, yo me pongo a pensar, si yo hubiera seguido, así como con la, el primer, eh, la primera conversación que tuve conmigo misma, quizás le hubiera contestado mal y quizás le hubiera dicho palabras eh, que lo hicieran sentir mal a esta persona. Pero... Pero esto ayuda, esto ayuda porque cuando uno se observa a sí mismo, observa sus pensamientos y, y sabe que uno está dialogando con uno mismo y está consciente de ese diálogo, pues entonces puede permitirse cambiar y hacer sentir bien al ser, es decir, al alma y también hacer sentir bien a los demás. Y hay momentos que, por supuesto, uno no se siente como tan bien por los días tan interesantes que pasan, pero es muy importante entonces darse cuenta cómo se siente uno en ese momento. Igual conversar con uno mismo, tener ese diálogo honesto, sincero y, y también pacífico. <coughs> porque las palabras suaves, livianas, amables, nos pueden permitir cambiar nuestra actitud hacia lo que está sucediendo, hacia uno mismo y, por supuesto, hacia los demás. Porque recordemos que nuestros pensamientos son energía, son la base de las palabras que podamos utilizar y también estas palabras, nos dirigen a acciones que pueden ser también impactantes. Entonces la honestidad y estas palabras pacíficas, tranquilas, amorosas, con paciencia hacia uno mismo, hacia una misma, puede ayudar muchísimo a que eh, desarrollemos esta práctica de escucharnos y también de observar qué es lo que estamos pensando, sentirlo y, y escucharlo, como les digo. Eh, la comunicación, entonces, debe ser honesta, debe ser pacífica y poderla canalizar hacia otras personas que también sientan esa vibración de sinceridad, de honestidad, de paz, de tranquilidad, de calma. Entonces podemos ver que sí, las palabras definitivamente tienen un impacto en, en el ser en el alma y también en las demás personas cuando nos relacionamos. De hecho, tienen tanto impacto que a veces estamos pensando hacia sí mismos y la otra persona llega inmediatamente y dice, ¿qué te pasa? ¿por qué estás enojada? ¿por qué estás triste? ¿Sí les ha pasado? Y, y uno dice, mira... Es cierto, si no me siento hoy muy bien como para hablar mucho o para, o para eh, sostener una conversación, una discusión, ¿verdad? Una discusión pacífica eh, con otra persona. Y entonces hay que ser honesto y también decir, mira, hoy no estoy para, para poder conversar mucho, pero démonos tiempo, démonos un espacio. Y allí entre ese espacio, entre el pensamiento y las palabras que van a salir de nuestra boca, hay, hay un lapso de tiempo y ahí es donde hay esa oportunidad para poder hacer silencio. Y ese silencio me lleva a sentir y a pensar cómo yo puedo redirigir esas palabras en ese momento que quizás no me siento bien. Y si, y si no tengo ese silencio, posiblemente estas palabras en automático salen y ofenden, y hacen daño, y crean confusión. Y hasta las palabras son tan fuertes que muchas veces quedan en, en las personas por mucho tiempo. Me imagino que sí les ha pasado. Sobre todo cuando... Cuando uno recuerda la niñez y hay palabras que quedan positivas o no tan positivas en nuestro corazón. Y de repente salen. Eso es el impacto que tienen las palabras. Cuando precisamente no hay ese silencio. Ese, ese silencio mediativo entre el pensamiento. Para poder canalizar ese pensamiento. Y poder soltar esas palabras de una manera más suaves, livianas. A veces fíjense que se confunde la honestidad y dicen, ah, no, es que yo soy muy honesto. Yo tenía esa, esa práctica, es que soy muy honesta. Y como soy tan honesta, yo tengo que decir, lo que siento así como lo sienta y en este momento estoy enojada y entonces ¡fum! suelto todo lo que tengo que soltar y es basura, eso, eso no, tiene, no tiene sentido, el único sentido que tiene es quizás hacer sufrir a otra persona y, y la verdad es que no funciona así. Gritar, tener palabras fuertes, palabras ofensivas, palabras que comparan, no es una buena práctica. Y por esta razón es que la meditación es tan importante. La meditación nos permite sanar. Redirigir esos pensamientos, poderlos volver pacíficos y poder... Sentir quién soy verdaderamente, quién soy, quién es el que piensa y quién es el que habla, quién es el que siente. Y cuando uno siente desde el silencio que es el alma, ese puntito de luz que vive en este cuerpo, y que por supuesto el alma es la que decide cómo vivir en este cuerpo, cómo expresarlo, cómo usarlo, cómo usar esos sentidos físicos y dentro de ellos pues el sonido, el hablar. Entonces se da cuenta la gran responsabilidad y el gran compromiso que se tiene para con el resto de las personas, sea nuestra familia sea nuestra comunidad, eh, de hecho, sea hasta con nosotros mismos, que debería ser lo primero, esa relación con nosotros mismos, con nosotras mismas. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo me trato? ¿Cómo me hablo a mí mismo, a mí misma? ¿Será que tengo respeto por mí y hablo con respeto? ¿Será que soy amable? ¿Será que no confundo tanto mis pensamientos con tantas palabras internas? Cuando usamos muchas palabras en lo que queremos decir, es cuando confundimos más. Entonces, otra de las cosas positivas que podemos practicar, además de utilizar palabras suaves y livianas, es que sean pocas. Pocas palabras, frases claras y muy limpias, muy honestas. Y entonces así nos van a comprender y nosotros también vamos a lograr captar ese, ese diálogo que nos puede ayudar a mejorar en nuestras relaciones, ese diálogo interno. La influencia de las palabras es enorme, tanto en, en mí como en las personas. Y, y como les decía, esa influencia va a repercutir en que sea positivo o negativo para estas personas que nos escuchan o para nosotros mismos. Con el ejemplo inicial que les di de, de cómo yo... Por dicha, pude redirigir mis pensamientos a un segundo diálogo conmigo misma y pude hablarle con palabras suaves, livianas y también pocas, pocas palabras. No se preocupe, todo está bien, hay solución. <risa> y, y la verdad es que me sentí mejor. Porque ¿qué pasa cuando yo utilizo palabras ofensivas, gritos? Palabras fuertes, comparativas, ¿cómo reacciona la otra persona? ¿Verdad? Reacciona igual posiblemente o más porque si tiene mejor voz pues va a subir un poco más la voz. Pero bueno, la idea es mantener un tono de voz. Pocas palabras, livianas y suaves y honestas entonces eh, estando estaba escuchando eh, una conferencista sobre el tema del poder de las palabras y me llamó mucho la atención de que ella decía que las palabras son las virtudes que nosotros tenemos externalizadas y proyectadas hacia afuera. Y pensar eso me, me hizo reflexionar sobre en esta escuela las clases, una de las clases principales que tenemos es el darna. Y darna significa nuestras cualidades, la inculcación de nuestras virtudes que son naturales en nosotros, pero que a veces... Eh, las pasamos en automático, no las permitimos emerger porque estamos muy influenciados quizás posiblemente por el trabajo, el estrés, de las preocupaciones, eh, las situaciones que se vienen, alguna enfermedad, alguna persona me hizo sentir mal, me ofendió y yo acepté esa ofensa, esas palabras ofensivas. Quizás entonces las guardé en mi corazón y todo eso no me permite sentir y ver a través de mi mente esas maravillosas virtudes que tenemos todos y todas y que son naturales en nosotros. Es natural en el alma. La primera virtud es ser pacífico y después le siguen otras. Otras virtudes, otras cualidades que se forman como en un espejo frente a nosotros y nos hacen ver lo maravillosos y maravillosas que somos en nuestro potencial y que la idea entonces es inculcarlas diariamente a través de la meditación y a través del silencio, porque el silencio es muy poderoso, de hecho mucho más poderoso que nuestras palabras, mucho más poderoso que que nuestros pensamientos, mucho más poderoso que la mente. Y el silencio nos hace sentir todas esas maravillosas virtudes o cualidades que tenemos dentro de nosotros. Y que a veces salen, me van a decir, claro que sí salen. Y salen en nuestras palabras cuando vemos a alguien triste, cuando vemos eh, a alguien que está eh, quizás influenciado por las preocupaciones o por alguna enfermedad o porque no le fue bien en el día y cuando nosotros estamos así como llenos de energía y con ganas y con eh, optimismo y entusiasmo porque nos pasa pues sacamos lo mejor de nosotros y a veces esas cualidades y esas virtudes salen en forma de palabras y es como música para esa otra persona. Es como palabras dulces, otra de las características, emerger esas palabras dulces, suaves, honestas, pacíficas, dulces. Palabras dulces, palabras que hagan sentir bien a otras personas. Y todo eso entonces se nos devuelve en forma de energía, con una mirada, con una sonrisa o con una palabra de gratitud. Ahora yo digo, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no hablarnos así, dulcemente? Sería maravilloso, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos internamente? ¿Emergerían esas cualidades posiblemente? Constante. Es más, de hecho, seríamos la personificación de esas cualidades, de esas virtudes. Con nuestras palabras y también con nuestra mirada, con nuestras acciones, cuando escuchamos. Así somos verdaderamente. Ese es nuestro potencial. Entonces, emerjamos palabras de virtudes. Y la virtud más linda es la dulzura. Palabras dulces. Y la dulzura no significa ser meloso y, y además decir cosas como un poco extravagantes. Es ser honestos. Ser naturalmente honestos y hacer emerger eso. Cuando estamos en, esa, en ese modo, en ese estado de alma, el alma ve más allá, ve más allá de lo que es una persona. Quizás nuestra hija, nuestro mamá, nuestro papá, un amigo, una, una hermana. Ve más allá de eso el alma, siente, siente y, y lo que siente es precisamente cualidades que quizás en ese momento pues están opacadas por alguna situación pero ahí están presentes como el sol que siempre está aunque haya nubes, siempre da luz, siempre vuelve dulce al agua a través del ciclo del agua y gracias a esa agua dulce es que nosotros podemos seguir viviendo en el planeta con el agua dulce, el agua que llega siempre a nuestras casas. Entonces podemos ser así y podemos transformar el enojo, la ira, la frustración, la falta de perdón la tristeza podemos transformarla con tan solo una palabra, suave, dulce, honesta, que no pese, que sea liviana, pero que tenga el poder para transformar. Entonces ahora quisiera invitarles a una meditación para sentir ese poder de las palabras. Y vamos a utilizar entonces nuestra imaginación, atraer a nuestro corazón esas virtudes que nos hagan sentir y que sobre todo podamos dialogar con nosotros mismos acerca de esas cualidades maravillosas que tenemos. Acerca de quién soy verdaderamente. Y cómo puedo transformar a través del sonido, las palabras y dar fuerza a otras personas. Nos sentamos cómodamente. Fijamos nuestra mirada en algún punto para podernos concentrar, soltamos las manos, las podemos poner sobre los muslos de las piernas para poder sentir esa livianez, esa relajación, Respiramos profundamente varias veces y sentimos como nuestro cuerpo se va relajando poco a poco. el alma, al ser, aquí y ahora, en este momento, observo mi cuerpo en quietud Y yo el alma decido y me permito tener un diálogo, una conversación de corazón a corazón conmigo mismo conmigo misma. Me pregunto ¿Quién soy? El alma, el ser vivo, el ser espiritual de energía pura, eso soy yo, que vive en este cuerpo, esta máquina de músculos, de huesos, de células que se integran para darme forma, para poderme expresar, para poder comunicar. ¿Cómo me expreso? durante todo el día. ¿Qué palabras utilizo para mí o para los demás? Serán palabras de confianza. La confianza es una cualidad muy importante me doy confianza a mí misma y así me siento segura seguro de lo que voy a expresar a otros la confianza es una virtud que se transmite a otros por medio de palabras amables, palabras poderosas, de valentía, de coraje, que nacen del corazón. Que nacen de lo que yo soy verdaderamente. Paz. Amor. Alegría. Sinceridad. Coraje. Y es así como... La otra persona siente esa energía vibracional que hace transformar la debilidad en fortaleza, en que la otra persona pueda descubrir su propia confianza, su seguridad. pueda sentirse bien, pueda encontrarse a sí mismo, a sí misma y descubrir sus habilidades espirituales, descubrir sus maravillosas cualidades y virtudes. y poder realizar la tarea de forma exitosa, de manera tal que se esparza esa acción de forma positiva, armoniosa. Honesta pregunta, me puedo dar yo. La energía que necesito, ¿otros me lo pueden dar? Tengo que descubrir primero ese poder que hay en mí. Tengo que descubrir mis cualidades y sentirlas. Sentir la paz. Soy un ser pacífico. Sentir el amor. Soy amor. Y así poder expresar. Para esto necesito entrar al silencio. Ahí está la respuesta. En ese maravilloso silencio. Silencio. Y desde este silencio, descubro ese maravilloso ser que soy, lleno de cualidades, de poderes, y usarlos con mis palabras. Para traer paz y felicidad al mundo Y en este silencio Absorbo la energía divina Del Padre Supremo En silencio absorbo el amor, la paz, la felicidad, la luz de la pureza. Y la canalizo hacia el mundo entero. Y el mundo entero se llena de luz. Cuando hacemos estos minutos, momentos de paz, que puede ser un minuto, dos minutos al día, es como el antídoto que nos permite poder proyectarnos con nuestras palabras de forma positiva ser más propositivos, poder ayudar, poder transformar con nuestras palabras al mundo entero. Pero hay que recargarse. Y la forma es la meditación, el silencio y conectarse con uno mismo, conversar con uno mismo y, ¿por qué no? Conversar con el alma suprema, eso ayuda bastante, que tengan un maravilloso día, bueno, una maravillosa noche y que esta semana sea muy provechosa y que sus palabras sean suaves, livianas, honestas, pacíficas, dulces y pocas palabras. Vamos bon